El gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, llamó a la reflexión a los convocantes a la huelga pautada a realizar el próximo lunes, asegura que no es el momento para realizar este tipo de protesta en la ciudad. Bueno, ya hemos dicho en reiteradas ocasiones de que es un paro, vamos a decir hasta sorpresa, si podemos usar el término. Porque aquí ninguno de los sectores productivos de San Francisco de Macorís estaba enterado de esa decisión tan lamentable de estos dirigentes que viven presagiando cosas negativas para el crecimiento y el desarrollo de San Francisco de Macorís. Nosotros no vemos ninguna razón en términos inmediatos para una posición... Como traída a Polo Moño, aquí a San Francisco de Macorís. Tenemos conocimiento de que los sectores productivos, como es el comercio, etcétera, etcétera, están rechazando esa, ese llamado a huelga, porque realmente esos sectores que trabajan y producen son los que salen perjudicados. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.